donde ya por disposición dicho órgano ha informado sobre la suspensión de los servicios brindados en la Oficina de Estado Civil a partir del de martes 30 de junio hasta las 4 de la tarde y hasta el 7 de julio, inclusive con excepciones de las bodas pautadas para dicho periodo en ocasión o logística de los próximos comicios. Del de 2020. Destacar que estas personas que están acá en esta oficina han respetado todo el distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud. Como pueden observar, también eh, portan su, su, sus mascarillas, pero estos servicios se estarán brindando hasta el día de hoy, esta oficina. La información que tenemos es que estará brindando servicio hasta las 4 de la tarde en las que son la legalización de algunas actas como el proceso de sedulación. Ahí pueden observar cómo decenas de personas se han dado cita a esta oficina en busca de estos servicios, los cuales están programados para cerrar hasta el día de hoy en vista de las elecciones nacionales pautadas para el próximo domingo 5 de julio. Pueden observar en las imágenes. Eh, como las personas están respetando el distanciamiento social y reiterar verdad, que esta oficina estará laborando hoy hasta las 4 de la tarde y estará haciendo su reapertura el martes a primeras horas del día para trabajar en las que serán las elecciones nacionales y congresuales 2020. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.